Hoy empieza un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que va a traer aparejados muchos cambios que todos ustedes van a ir viendo poco a poco. De hecho, hoy podrán apreciar rostros nuevos o voces nuevas en nuestros informativos. Nuevas voces, nuevas caras y sobre todo una mejor programación y un mejor producto para todos ustedes. Una única televisión para Guadalajara. Nacho Redondo y Pablo Taberné se unen para abordar un nuevo desafío de la Fundación Nipace. Sancadas por Nipace es un nuevo reto solidario para dar visibilidad a los niños con parálisis cerebral infantil. La salida de este reto se realiza desde la localidad de Molina de Aragón. Nos encontramos junto a su alcalde, Francisco Javier Montes, que nos explica qué supone para la ciudad y cuál es su opinión sobre Nipace. Bueno, pues agradecer sobre todo a Mi Pace y a todos los organizadores de, de este reto que, que para el Ayuntamiento es importante, es importante que, que empiece desde aquí y que acabe en trillo, damos visibilización a, a, a, a la sensibilización de la ciudad a todos estos retos que para nosotros es importante, sobre todo con el tema de los retos de Ucrania o sea, con, con el tema de ayudas a, a Ucrania que desde el Ayuntamiento estamos poniéndonos en marcha para hacer algunas acciones y bueno, y lo demás pues eh, solo verlos eh, son muy valientes son muy y van a pasar un poquito de frío la verdad nos encontramos junto a ramón rebollo presidente de la fundación ni pase ¿qué es la fundación ni pase? bueno fundación ni pase es una fundación que se dedica a la rehabilitación de los niños con parálisis cerebral con distintos sistemas de rehabilitación y tecnología robótica bueno, pues este reto este nuevo reto de, de nacho redondo y paula Taberné, pues es algo ...que quiere dar visibilidad a la parálisis cerebral... ...principalmente... ...que la gente, que la sociedad se conciencie... ...de que hay una enfermedad... ...de la cual debemos concienciarnos que está... ...como otras muchas, pero que está... ...y que bueno, y que estos niños pues necesitan ayuda... ...necesitan ayuda pues para costear su rehabilitación... ...para su día a día... ...y eso, una familia que tiene un hijo con parálisis cerebral... pues digamos que siempre está pues pagando eh, rehabilitación... están los médicos y todas esas cosas... ...cuestan dinero y, y queremos concienciar de que la, la, la enfermedad existe ¿no? Zancadas por Nipace consiste en unir Molina de Aragón con Trillo... ...el objetivo es visibilizar la acción de Nipace... ...para los niños con parálisis cerebral y sus familias... ...queremos dar a conocer lo que hacen y también el día a día de las mismas... En este caso, te queremos poner también el foco en los niños ucranianos, en las familias ucranianas que se desplazan también largas distancias sin saber ni dónde ni cuándo van a llegar. El reto que vamos a realizar es una locura. Vamos a combinar tramos eh, corriendo y tramos caminando, por carretera y por senderos, recorriendo una distancia total de 100 kilómetros entre Molina de Aragón y Trillo, pasando incluso una noche entera corriendo y caminando. Necesitamos tu ayuda, necesitamos que hagas un bizun a este número que aparece aquí, 02483.